Por ti, construimos una sociedad más justa y democrática. Surega gizarte Guisarte justo goeta democrático agoaera y Por ti, incorporamos talento femenino e impulsamos la conciencia en igualdad. Surega emakumezkoen emakumesco en talento acher eta berdintasunean en conciencia sustatzendugu. Por ti, tendremos un futuro más libre y solidario basado en los cuidados. Surega Zaintzan nyaritutakoe torquisunas que agua eta solidario agua y sangodugo. Por ti, por todas. suregatik gustiengatic. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Marchó a emakumeen nazioarteko eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako, gobernua.